Entonces, bueno, esta segunda presentación que hemos tenido, eh, que tenemos, ¿vale? está destinada a eso, a lo que son las entidades deportivas. ¿eh? Entonces, eh, en esta primera diapositiva, lo que queremos hacer es un poco lo que lo que ha, lo que ha dicho Miguel, ¿vale? ponernos un poco en contexto de qué tipo de ayudas es esta. ¿vale? No es la, las míticas ayudas que sacamos anualmente desde el Instituto Navarro del Deporte, sino que es una ayuda que nos ha venido una subvención una, unas partidas económicas desde Europa por lo tanto tenemos que seguir una serie de directrices ¿vale? que nos marcan ya eh, los proyectos que podemos solicitar y los tipos de gastos subvencionables criterios etcétera desde Europa esto lo quiero esto un poco nos ponemos en contexto porque quizá viendo el nombre de la convocatoria o las ideas que se nos ocurren, pues igual hubiéramos preferido desde el instituto o vosotros, igual pensáis que podrían haber dirigido a una cosa, ¿vale? A una serie de aspectos, pero bueno, tenemos que tener esto en mente, ¿vale? Y la prioridad es que no haya que devolver ningún tipo de dinero, sino que lo que se subvencione ya, pues bueno, sea de, se destine a, a los proyectos que nos exigen ¿eh? y, no, y no haga falta devolver este este dinero, ¿de acuerdo? Entonces, tenemos un, un ente entre nosotros, Instituto y Europa, que es del, un asesoramiento que hace un departamento, una sección de proyección internacional para todo este tipo de proyectos europeos que cualquier duda, pues bueno, nos resuelven porque están dedicados a este tipo de ayudas eh, europeas, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de, de esa base, eh, nos hacemos la pregunta de qué se subvenciona, ¿vale? Pues bueno, a grandes rasgos son proyectos de digitalización, en este caso de entidades deportivas, ¿de acuerdo? ¿Eh? Que se hayan realizado desde 1 de enero de 2021, y si está bien la fecha, ¿vale? ¿Eh? Es desde el año pasado hasta el 10 de octubre del 2022, ¿vale? ¿Eh? Entonces, tenemos dos grandes grupos subvencionables. Por un lado es la adquisición de equipos informáticos o infraestructuras de tecnologías de la información, ¿vale? tablets, eh, ordenadores, etcétera, y por otro lado lo que es creación, adquisición, actualización o tratamiento de software o de licencias, ¿vale? Pues una creación de una aplicación o una adecuación a mi, a mi entidad de esa aplicación o eh, la web, voy a modificarla o voy a crear una web para mi entidad, etcétera, ¿vale? Hay una serie de eh, aspectos que están excluidos, que son que no se subvencionan ni lo que son unas suscripciones temporales, es decir, yo tengo una aplicación a que pago anualmente o mensualmente una cuota. Esas cuotas no se no son subvencionables. Luego están lo que son eh, licencias informáticas, ya sean de sistemas operativos como Windows o como Office, que ese tipo de de sistemas operativos o de aplicaciones de ofimática tampoco. ¿Vale? Y luego, ¿eh? el IVA siempre y cuando no sea susceptible de recuperación o compensación, ¿de acuerdo? En algunos casos, ¿qué, empresas o, perdón, qué entidades deportivas pues puede que estén sujetos a ello o no, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, en cada caso pues habría que adecuarnos y ver si están si pueden recuperar o no esa cuantía. Entonces, esta convocatoria, ¿qué partida económica total tiene? Pues son 400.000 euros para entidades deportivas inscritas en el registro, ¿vale? Hay otra cantidad similar que va destinada a lo que son empresas eh, dedicadas a este sector, eh, empresas y autónomos, perdón. Entonces, eh, ¿cuántos proyectos podría solicitar cada empresa? Ilimitados, ¿vale? Siempre y cuando tenemos que tener en cuenta que cada proyecto que presentamos como empresa es un, un, una solicitud independiente, ¿de acuerdo? Y tenemos que tener en cuenta que... Se nos va a subvencionar el 90% de los gastos subvencionables, ¿vale? Si presentamos eh, gastos no subvencionables, pues dentro del presupuesto se quitarán, se contemplarán solo los subvencionables y es un 90% de ello. Y tenemos un límite de 25.000, ya sea en una única solicitud como entidad o sean en 10 solicitudes, ¿vale? El tope total es de 25.000. Sí lo, comentamos. sí, lo comentamos luego, Vale, ¿Qué requisitos específicos tienen que tener, que tenéis que tener como entidades solicitantes? Bueno, pues por un lado, estar inscritos en el registro del deporte ¿vale? antes del 1 de enero del 2022. Luego estar en activo, que para ello se demuestra, pues eso, organizando, teniendo eh, organización o participación de, eh, en competiciones a fecha de la solicitud. Es decir, si ahora de aquí a un mes voy a presentar, pues qué podamos ver que nuestros socios eh, o nuestra empresa ha participado, ha organizado eh, alguna, algún, alguna actividad deportiva. Y luego el resto de requisitos comunes a todas las convocatorias, que luego se verán en los anexos, como pueden ser de, bueno, de, de ley de igualdad, ley de, eh, de subvenciones, etc. Entonces, ¿Cuál es el procedimiento? El procedimiento que tenemos para solicitar es tener en cuenta que desde el día siguiente a la publicación que como ha contado Miguel, pues será hacia el 28 de abril, desde el día siguiente, tenemos plazo hasta el 10 de octubre del 2022, de este mismo año hasta el 10 de octubre. Y como es este procedimiento, esta convocatoria, a través de un régimen individualizado que se llama. Esto quiere decir que cada entidad va solicitando eh, proyectos, los vamos evaluando y los vamos concediendo hasta que se agote el dinero. Si el 1 de julio se agota, pues digamos ya no habría... Eh, ya no podríamos admitir más solicitudes, ¿de acuerdo? Y tener en cuenta eh, que se hacen por orden de llegada, ¿de acuerdo? Como es, va a ser de manera telemática, como ponemos a continuación, ¿eh? al ser de manera telemática se registra el horario de, gallo, de día y hora de llegada y se resuelven de esa manera, ¿de acuerdo? Entonces, sí que es importante que tengamos en cuenta que estos proyectos ¿eh? son finalizados y pagados vale hemos tenido que ya tener un proyecto que lo hayamos finalizado hemos tenido que tener las facturas y las hemos tenido que pagar de acuerdo entonces una vez que tengamos eso se haría de manera telemática este documento ¿eh? lo pasaremos ¿eh? a todas las entidades ¿eh? que os han llevado eh, esta esta videoconferencia y si alguno no, pues no os ha llegado, bueno, nos lo solicita y os mandaríamos el documento, ¿vale? Y en este documento, aquí donde pone de manera telemática, nos va a llevar eh, a la ficha en la cual nosotros tenemos que hacer la solicitud. Al ser de manera telemática, tenemos que tener un certificado eh, digital, ¿de acuerdo? En vigor, por lo tanto, eso, en el caso de que no lo tengáis o se haya caducado, pues habría que ir sacándolo para tenerlo en, en el momento de hacer la solicitud. Y nos llevaría a esta ficha, que es la ficha de inscripción, ¿vale?, de solicitud. Aquí, donde podemos ver aquí documentación a presentar, aquí tendríamos todos los anexos que, que, que sería necesario entregar. Y donde pone normativa es la orden foral en la cual está la convocatoria, ¿vale?, y las bases reguladoras de dicha convocatoria. Entonces, desde ya cuando os mandemos hoy o mañana, que os mandemos, podréis acceder ahí y podréis ver... Eh, minuciosamente cada uno de los aspectos y os ha quedado alguna duda. Y en esta misma página aparecerá eh, un botón que pondrá tramitar. Entonces, est en este botón tramitar será de manera electrónica con el certificado digital donde ¿Sí? podáis llevar a cabo vuestras solicitudes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿Sí? Sí, sí, sí. cualquier duda que podáis tener, bueno, aquí abajo tenéis el contacto de un correo electrónico un teléfono donde podremos resolveros ¿vale? alguna de las... De, de las preguntas que tengáis, o en el caso de no tener nosotros la respuesta, pues solicitaríamos a lo que hemos dicho, el ente de proyección internacional, para que nos aclare dichas cuestiones. vale Entonces, eh, una vez que sabemos cómo tramitarlo, tenemos que saber qué tenemos que, que presentar. Entonces, el primer anexo sería... Un anexo, un formulario de solicitud. Es un Excel en el que tenemos que rellenar una serie de documentación, de información, y tenemos que tener especial atención con lo que son las declaraciones responsables. Para ser beneficiarios de, de una subvención, pues tenemos que tener, presentar una serie de declaraciones responsables. Para facilitar un poco, lo que hemos hecho es marcar esas, esas declaraciones, tenerlas dentro del documento, de manera que, ticando, eh, haciendo un clic, eh, estamos de acuerdo y, estamos, y hacemos esas declaraciones. ¿De acuerdo? Una de las más curiosas o novedosas nos podría, que podríamos tener es la que pone aquí ayuda de minimis, ¿vale? Entonces, estas ayudas de minimis es debido a que es una ayuda que, está, eh, que es de la Unión Europea. Hay algunas que están recogidas en este tipo de régimen que se llama de minimis. Y esto lo que nos indica es que en los tres años anteriores, bueno, en la actual y los dos anteriores, en este caso serían 2022 2021 y 2020, hemos podido recibir de este tipo de ayudas un máximo de 200.000 euros, ¿vale? Entonces, si habéis recibido algo, alguna cuantía, aunque haya sido más pequeña, de esta de este tipo de ayudas, es obligatorio que marquéis que sí habéis recibido y la cuantía, de manera que nosotros podamos valorar que no se ha llegado a ese tope, ¿de acuerdo? Y eso, que son lo que decimos estas ayudas mínimas, que son siempre de ayudas europeas, ¿vale? Y lo mismo, tenéis que tener en cuenta que esta ayuda sí que es de Minimis. Esto quiere decir que si vosotros vais a presentar luego otra y os preguntan si habéis recibido ayuda de Minimis, si de esta subvención recibís algo, pues tendréis que decir que sí ¿eh? y contemplar la cuantía que habéis recibido, ¿de acuerdo? Y luego está pues el tema del IVA, si en el caso de que se repercuta o no, pues deberíais ponerlo, indicarlo ¿eh? y justificarlo, ¿de acuerdo? una vez de que hemos presentado ese, o sea de que tenemos ese formulario de solicitud tenemos que realizar un proyecto ¿eh? un proyecto donde digamos esos gastos subvencionables que hemos que hemos adquirido debemos poner en un documento qué objetivos y qué finalidad tiene haber adquirido eso para este proyecto eh, indicamos qué inversiones hemos realizado qué acciones que hemos realizado o queremos realizar a qué población va dirigida y qué beneficios vamos a tener, tanto ya sea la entidad propia como usuarios socios que puedan recibir, eh, que puedan eh, beneficiarse de este proyecto que hemos llevado a cabo. vale Los siguientes documentos serían un poco similares ya a lo que es el resto de, de convocatorias que sacamos anual eh, anualmente. vale Sería la cuenta justificativa, las facturas, los justificantes de pago el anexo de elección de proveedores, vale aquí pongo eh, que atentos si supera los 12.000 euros. ¿vale? En el caso de que tengáis una factura que supere 12.000 euros de, eh, masiva, tenemos que tener en cuenta que tiene que cumplir una serie de criterios de eficacia y e eficiencia. vale Entonces, bueno, en el, en el anexo se pone diferentes formas de, de poder eh, cumplir esos criterios. Una es, pues, por ejemplo, tener. Tres presupuestos diferentes de empresas sobre ese mismo servicio o, o material que hemos adquirido, ¿de acuerdo? Otra, eh, eso es una de las formas, y bueno, en ese anexo podemos ver otras ¿eh? de justificación de por qué hemos adquirido, hemos elegido ese proveedor, ¿de acuerdo? Otros documentos típicos que solemos presentar en otras declaraciones, en otras subvenciones, es el de subcontratación, el de declaración de transparencia. Luego, un documento de acreditación, de participación o, u organización de competiciones. ¿vale? Y, por último, en el caso de no haber presentado eh, eh, nunca una subvención y que no tengan tu número de cuenta, vale pues habría que presentar solicitud de abono por transferencia. ¿vale? Entonces, importante... Hacemos todo de manera telemática, por lo tanto, todos los documentos los firmamos ¿vale? de manera telemática también con el certificado digital, ¿vale? Y queremos hacer una especial, que tomamos especial atención en esto, ¿vale? Es una, son ayudas diferentes, tienen unos requisitos diferentes y, por el mismo modo, tiene una serie de obligaciones diferentes de la entidad, ¿vale? Entonces, esto debemos tenerlo en cuenta, ¿eh? a la hora de realizar nuestro proyecto que debemos mantener la inversión que hayamos tenido ya sea una aplicación, ya sean unos, eh, unos ordenadores etcétera dos años desde la fecha de la resolución ¿vale? nosotros resolvemos y decimos sí os concedemos eh, eh, eh, os concedemos y eh, dinero pues a partir de esa resolución durante dos años tenemos que mantener esa inversión otro tema es que toda la documentación justificativa de, este, de esta subvención, debemos mantenerla tres años. Nos exigen de la Unión Europea tener un sistema de contabilidad aparte, ¿vale? O, en su defecto asignar un código contable adecuado a todas las transacciones que están relacionadas con este proyecto de digitalización, ¿de acuerdo? Y luego, nos exigen también, así como el Instituto exige el eh, logo del Gobierno de Navarra, eh, también se exige la publicidad de la ayuda europea en vuestra web, ¿vale? En la base novena, ya podréis ver, de la convocatoria, hay una frase y un logo que debemos insertar ¿eh? en nuestra web, ¿vale? Para que sepamos que se, haya, que se ha subvencionado con estos fondos eh, este proyecto de digitalización, ¿de acuerdo? Y esto es importante porque en el caso de que haya una inspección, pues, lógicamente, lo primero que, si no se está cumpliendo, lo que solicitan siempre es un reintegro, ¿vale? Entonces, como es algo que debemos tener en cuenta, nos ha parecido eh, importante resaltarlo. Entonces, en un principio, esas serían las características de la convocatoria, ¿vale? Y lo único que, lo único que nos quedaría... Sería ya ruegos y preguntas, ¿vale? En un principio eso, lo que os comentamos. Este documento os lo pasaríamos, ¿vale? También va a estar disponible el catálogo de trámites, la ficha que hemos visto que hemos visto eh, cuando hemos dado en el link, que nos hemos metido en la ficha donde están todos los anexos y, y toda la convocatoria, de manera que lo podáis leer y en el caso de que tengáis algún proyecto ya encaminado poder empezar a, entregar, a rellenar documentación… Y, como se ha comentado antes Miguel, la idea es que el 28 de abril salga, puede ser algún día más tarde, algún día antes, pero en un principio, alrededor de esa fecha. Que a partir del día siguiente de la publicación sería ya cuando esté activo el botón para poder solicitar. ¿Vale? Entonces… Pues no. eh... Nada, gracias, David. Si hay alguna pregunta… Hay ¿eh? una no, pregunta en el chat. Sí. Vale, estamos viendo eso que hay una pregunta en el chat, un poquillo vamos a ver. Eh, nos pregunta Leticia si las ayudas de Minimis se refiere a fondos europeos de otros departamentos o a todas las subvenciones que A ver, las ayudas de Minimis pueden ser de fondos europeos, ya sea de este departamento o de cualquier administración, pero también hay fondos europeos que pueden que no se sometan a Minimis. Es decir, eh, los fondos europeos deben tener dos tipos de regímenes. Uno es el de minimis y otro es el de excepción o no sé qué. Entonces, tenemos que saber si la ayuda que nos han dado de fondos europeos es de minimis o no. Si es de minimis, sea el Instituto de Navarro del Deporte o sea la Administración de Andalucía, nos da igual. Tendríamos que poner que sí lo hemos recibido, ¿vale? Leticia, no sé si, si quieres activar el... El altavoz. De aquí, de aquí, de aquí. Sí, correcto, David. Vale. Eh, la pregunta era, sobre todo si se refería a todas las subvenciones que se puedan recibir de cualquier administración o solamente las que provienen de fondos europeos. Son solo las que provienen... O sea, para que sea de ayuda de, de, mi mis, de misma, minimis... ¿no? La, ¿Sería la misma convocatoria te la puede, te lo tiene que decir. Es decir, nosotros en la convocatoria te decimos que es de minimis. Entonces... Vale. De cualquier administración, pero tiene que estar sometida a minimis. Eso es. Vale, vale, vale, vale. Correcto, entendido. Bien, sí, Pablo, si quieres... Sí, hola, buenas. No sé si se me oye, ¿sí? Sí, sí, te oímos. Vale, perfecto. Eh, nada, gracias porque está todo muy claro. Eh, solo una pregunta. Cuando hablabas del tema de obligaciones de las entidades, se comentaba un tema de... ...de que se tenía que llevar una contabilidad aparte, eh, no me quedó claro si la contabilidad aparte es solo para sufragar los gastos de este proyecto o si también es una contabilidad independiente para todo aquello que provenga de este proyecto. Y me explico, por ejemplo, nosotros estamos interesados en tener una plataforma online de inscripciones y cobros a nuestros deportistas. Entonces, todas esas inscripciones que hagan esos deportistas tienen que tener esa contabilidad eh, diferenciada... No, no, no. Sería todo lo que aparezca en tu cuenta justificativa que vas a entregar con… Eso es. En la encuesta justificativa tú vas a desglosar todos los gastos que tiene el proyecto. Vale. Es, o sea, está exclusivo para este proyecto. Sí, Eso es. Una cuestión no significa que tengamos que hacer una contabilidad separada de la del club, sino que dentro de la contabilidad del club tengamos unos códigos que no se individualicen esta, eh, todo este proyecto. Pero siempre referidos al coste del proyecto. Exacto. Exclusivamente ¿vale? Vale, no al coste del proyecto, no lo que se derive del proyecto. ¿vale? No, no, no, no, no, no, no, eso, no, eso no. El coste del proyecto, Pablo. Exacto. Vale, vale, gracias. Nos dice, Federación de Atletismo, ¿se puede incluir como proyectos equipos informáticos adquiridos en la subvención de federaciones dentro de…? Apartado de equipamientos desde el 1 de enero de del 2021. O sea, eh, si han recibido. Podrías volver a en a ver, principio. Eh, tendríamos que ver la compatibilidad de subvenciones, lo que en ningún caso puede haber es superávit. O sea que la eh, se confluencia de las dos subvenciones superara el coste de la adquisición. Pero tendríamos que comprobar, ya lo miraremos a ver. Sí, son compatibles ambas eh, subvenciones. Eh, y si son compatibles, en cualquier caso, el gasto realizado por esa adquisición no tendría que superar entre las dos el 90% del gasto del material adquirido. Pero vamos a ver si son compatibles ambas subvenciones. No sé si hemos contestado a tu pregunta o no, la Federación de Atletismo. Bueno, ¿queda claro alguna pregunta más? No obstante, también lo hemos comentado antes, que igual ahora la, la, la información ha sido eh, muy rápida, ha sido muy amplia. Cuando más tranquilamente en vuestra sede de trabajo la podáis analizar, valorar y, re y revisar y os surjan dudas, tenéis perfectamente y con toda tranquilidad una dirección de teléfono o de correo electrónico a la que nos podéis dirigir para que os demos la contestación eh, correspondiente. En caso de que tengamos la contestación, nosotros lo daremos y, si no, haremos la consulta al Departamento de protección Internacional, que es el que, de alguna manera, ha dirigido, digamos, los criterios de la convocatoria. Aunque nosotros el Instituto va a ser el que la va a ejecutar, pero, como se ha comentado antes eh, mis compañeros, nos viene un poco dirigida. ¿no? Pues, entonces, con tranquilidad, como siempre, eh, mandar a través de correo electrónico, a través de teléfono cualquier o aquí presencial, nos las veis y, y os tratamos de solucionar las posibles dudas que vayan a, a surgir. Vale. Veo que Vivian nos, comenta, o sea, nos pregunta sobre algunos ejemplos de que podrían entrar. Bueno, pues o sea, imagínate un club que, es, que quiere adquirir una serie de equipos de infraestructura, pues unos, perdón, de Informático. equipos informáticos, pues unos ordenadores para digitalizar, para llevar todas sus cuentas, para eh, sí. llevar toda la contabilidad y, todo lo, y toda la documentación de, de sus clubes, de sus jugadores otra entidad que otra entidad pues, que quiera pues eso eh, hacer crear una página web que ni tiene o quiera actualizarla porque la tiene eh, la tiene ya obsoleta o como ha comentado creo que era Pablo pues eso, pues quiere crear una aplicación para, para poder tener un conta, eh, poder registrar y llevar todas las cuentas con su con sus asociados con sus jugadores con sus socios no sé algunos ejemplos pero bueno, al final cada, lo importante es que, que cada entidad vea sus necesidades para poder adecuarse a esas necesidades y aprovechar el momento en el que estamos de, y poder digitalizarse un sí, poco. Sí, sí, sí. eh, Pablo, veo que antes hay una puntualización, no hay ningún problema. Me ha dado la presentación, incluso lo colgaremos en la página web, una aclaración. Eh, sí que es verdad que a lo mejor a algunos de los que estáis presentes no os ha llegado la convocatoria porque no tenemos eh, la, la base de datos actualizada, pero sí que hemos enviado eh, la, la, la, la invitación sí, sí, sí. a la convocatoria a todos, a todos los clubes y federaciones que tenemos y a, y a vosotros creo que lo hemos mandado y además lo hemos publicado en redes sociales con bastante interacción. Entonces, bueno, no sé qué ha pasado, que no os ha llegado, pero sí que os lo hemos mandado, Pablo, eh, al, al club. No sé si tenemos los datos correctos de vuestro correo electrónico, pero os lo hemos mandado. No obstante. No obstante, eh, igual en vez de enviaros la presentación a todos y cada uno de los presentes, lo, lo colocaremos en la página web para que podáis consultarla, porque la Federación, de, el representante de la Federación de Pelota Vasca también nos pide que enviemos la, la, la presentación, ¿vale? Eh, hay varios que están pidiendo, pues eh, nos parece más operativo que lo coloquemos en la página web y vosotros y vosotras lo consultáis y a partir de ahí pues eh, os puede ayudar a, a, ¿vale? Si os parece, lo hacemos así. Pues nada. Muy bien, muy bien. A ver, no, espera, no, veo no, que no, sí. Veo que nos pregunta Leire eh, si pueden entrar los equipos necesarios para el control de accesos. Claro, entiendo que puede ser un poco. Eh, la pregunta es un poco abierta. No sé, pues eh, no sé, unas tablets para un reconocimiento de facial, por ejemplo, pues eh, entiendo que sí. Como hemos dicho, en algunos casos tenemos dudas porque no somos, por desgracia, los. ¿Eh? los, los gestores, o sea, los organizadores principios, o sea, los organizadores los sí, digamos, los responsables de últimos de la convocatoria ¿Eh? entonces, si tenéis alguna duda un poco puntual, pues bueno, nosotros podríamos trasladarla a la a Proyección Internacional un poco para que nos comente y nos diga, oye, pues esto eh, sí que sería, estaría dentro de, o no En el caso que comentas, pues probablemente la aplicación necesaria, no habría ninguna duda de que entra y a lo mejor podemos tener alguna duda que la consultaríamos sobre eh, algún otro tipo de no equipamiento, de material que fuera necesario. Como veis, Javi Mosso ha, eh, os ha puesto ya el link, ¿vale? Ese es el link que hemos entrado a través de… de cuando ponía de manera telemática que hemos entrado y ese sería el link donde están todos los anexos y toda la y toda la convocatoria con las bases reguladoras, etc. Si tenéis alguna pregunta más, si no, pues bueno, lo que hemos dicho a través de, de ese link, ¿eh? podéis ver abajo el correo y el teléfono, y oye, cualquier cosa, pues estamos a vuestra disposición. Muy bien, ¿Eh? pues nada, gracias. ¿Eh? Y estamos en contacto.